El viceconsejero de, de Medio Ambiente que tenía el urbanismo, que era un tema peleagudísimo, una cosa terrible. Y la vivienda también eh. tenía, tenía la, la competencia de vivienda.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 Yo tengo, yo tengo un piso en alquiler, pues pronto seré yo también propietario, eh, y el que explotador tenga de y demás. Solamente también. Es una salvajada. Es, es, es la, la incapacidad. O sea, en España hay un problema brutal de falta de vivienda pública. Brutal. Y yo soy un liberal, pero falta de vivienda pública, falta de vivienda barata.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 No le hemos llamado al figura todavía, al figura de. Uh, bueno, o si sea, acabamos de empezar. Pues tranquilo, que hoy hay para todos. Hoy además incorporamos un, una, una, nueva, una nueva santa a nuestro particular santoral, que es Pilar, Lolailo, yo, ah, por el disfraz claro, bien, del, del otro día. Solo una cuestión antes de darle la palabra a Luis Magán. ¿Por qué hay un problema de vivienda? Es un problema de suelo? ¿Por qué no se libera más suelo público? No, más que. lo digo no, yo, que soy un ignorante. No, de esto, yo creo que la, la clave está en. en primero.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 que no se sabe muy lo que ha hecho, la verdad, regalar unas viviendas que están ocupadas o están desvencijadas y luego el gran, la, la, pegarle a la clase media, que es lo que detestan estos, el estacazo, y, y, y resolver que no van a resolver nada porque la clase media es muy inteligente y ha pasado por muchas cosas, hasta por una república stalinista y, y, y no se van a dejar, pero, pero claro, esto para el país es terrible.